seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Por otro lado, con esta meta se pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el empleo pleno y productivo. Para esto la informática es de gran ayuda. La economía global es cada vez más digital, por eso las TICs pueden generar crecimiento económico, por ejemplo, Amazon permite que los pequeños vendedores vendan sus productos a nivel mundial y Fiverr les permite trabajar en línea para diferentes personas. Para ello son imprescindibles los medios digitales y todo esto porque el trabajo decente es la vía para salir de la pobreza. Para promover el crecimiento económico y el trabajo decente es necesario lograr niveles más altos de productividad económica a través de la diversificación, la mejora tecnológica y la innovación, incluso mediante un enfoque en sectores de alto valor agregado e intensivos en mano de obra. Piensa una cosa, invierte tu empresa en infraestructura limpia y resiliente, es el único modo de proteger a los trabajadores y el medio ambiente. Asegúrate de que tu empresa utilice tecnología de calefacción y refrigeración energéticamente eficiente y ajuste el termostato a un nivel inferior en invierno y superior en verano.